El capital relacional es tener eh, una, una, una, una piscina de, de, de, de, de talento y de, y de relaciones eh, que puedes explotar. Y, y eso es totalmente vital cuando quieres emprender, porque básicamente cuando emprendes vas a tener que pedir muchos favores. Y solamente vas a poder pedir favores si eres una persona que en algún momento los ha ofrecido, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a todos los emprendedores que quieren, que quieren empezar, que empiecen por, por ayudar a los demás. Es decir, eh, tienen que estar pendientes de aportar valor a, a todo el mundo que les rodea, porque el día de mañana, cuando ellos se emprendan, van a necesitar, de alguna forma, favores. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Emilio Froján, CEO y cofundador de Belca, una startup centrada en motocicletas eléctricas y que en menos de tres añitos desde su nacimiento se ha posicionado como la marca española de ciclomotores eléctricos con más matriculaciones. Que esto lo he visto en Forbes y por algo será. Luego le preguntamos a Emilio. Con Emilio hablaremos de cómo es crear una startup que construye un producto físico tan particular y para mi gusto complejo como es una motocicleta eléctrica. Su visión en este mercado, construcción de marca, su experiencia levantando inversión gracias a crowdfunding y muchísimo más. Bienvenida, Emilio. Muy buenos días, José. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar contigo, gallego de pro que lo hablábamos en, mientras hablábamos por, por email, me encanta a mí que, que de, de mi tierra salga eh, cosas tan interesantes y revisando, quería empezar Emilio porque revisando un poco tu trayectoria, he visto que ya en la universidad estabas como, como en una plataforma asociación de estudiantes con interés en emprendimiento, ¿tú eras de estos que quería emprender desde, lo tenía claro desde muy joven o cómo fue esa historia? Yo lo tenía claro desde, desde antes de entrar en la universidad y como, y como yo creo que muchos jóvenes con inquietudes emprendedoras, eh, pues eh, engañados, se meten en administración y dirección de empresas, no pensando que, que, que muy posiblemente en esa carrera universitaria te enseñen a, a, a construir una, una empresa, pero pero yo tuve ahí un punto de, de inflexión. Ya en el primer año, que, que fue en Econometría 1, en el segundo cuatrimestre me pusieron una integral y dije, bueno, hasta aquí. Es decir, yo no voy a utilizar integrales en mi vida. Es imposible que trabajando utilice una integral. No me lo puedo ni imaginar, ¿no? Y entonces, eh, o sea, salí de clase... Es decir, salí de clase porque dije, no pienso pasar por aquí. Además que ya estaba un poquito harto de Matemática 1 y de, y de, y de otras asignaturas que no, que no le encontraba mucho el sentido para lo que yo quería. ¿eh? Igual Puede ser que para, para otras personas eh, esas, esas materias o esos contenidos tuviesen algún tipo de sentido, pero, pero para mí no. ¿no? Y, y, y salí de clase y vi que al siguiente año tenía Econometría 2 y dije yo, no, no, no, no, no. no, no, eh, Me voy. Me voy de aquí, ¿no? Y... Y bueno y empecé a hacer mucha, mucha vida eh, pues estudiantil, es decir, de sindicatos de estudiantes, eh, asociaciones eh, estudiantiles que trataban de vincular el mundo de la empresa a, al mundo de la universidad. Y ahí fue pues, eh, donde empecé a conocer eh, tímidamente eh, pues el, mundo, el mundo de la empresa de, de la mano de, de, de, de grandes profesionales. Ahí conocí muy bien el mundo corporativo, eh, pues yo organizaba charlas y me llevaba pues, a, a consultores de las Big Four o altos directivos de, de multinacionales eh, y conocí el mundo corporativo, ¿no? No tanto el mundo del emprendimiento, pero por lo menos sí el, el, el mundo de la empresa siendo ya bastante, bastante, bastante joven y, y bueno, y vi que, que me gustaba. Es decir, descubrí que, que funcionario no quería ser, eso por lo menos, ¿no? Lo tenías clarinete. Oye, ¿y, y, y, y esa experiencia eh, te abrió luego puertas a posteriori? Es decir, ese hablar con, pues, con gente consultora, gente del mundo corporativo, ¿te ha servido profesionalmente? ¿O, ¿O simplemente te abrió un poco la mente y luego ya a partir de ahí empezaste tú a buscar tu camino? Bueno, totalmente clave. Es decir, yo de hecho siempre digo que hay tres ingredientes esenciales a la hora de emprender ¿no? y, que, y que normalmente no te lo suele dotar eh, la universidad que son, por un lado, los conocimientos, que te asientan de alguna forma las, las, las bases y que muchas veces eh, los adquieres de una forma 100% autodidacta o mediante aprendizaje social, es decir, preguntando con, con, con mentorías o con acompañamientos. Después de los conocimientos, las experiencias. Eh, creo que un buen emprendedor tiene que haber vivido experiencias previas de desarrollo de producto, de, de internacionalización de creación de estructuras, de gestión de equipos, construcción de equipos, creo que tiene que haber pasado por esas experiencias. A lo mejor no desarrollándolos ellos mismos, pero sí haber participado. ¿no? Y la última, y en referencia a tu pregunta, es el capital relacional. Es decir, el capital relacional, que no es tener amigos, sino que el capital relacional es tener eh,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 Es, es muy buen consejo, ¿no? Tener ahí como poco esas re relaciones de calidad o, o estar en la cabeza de los demás de una forma amable, ¿no? Que la, la, el día que necesites algo, te miren con amabilidad y con ganas de ayudar en la medida de lo posible y no como este es el que ya se ha aprovechado tres veces de mí y no quiero saber <ríe> nada de él. Es, José, la clave del éxito en todo, ¿eh? Es decir, generar entornos de confianza tanto en el mundo físico como en el mundo online es la clave de absolutamente todo. Sí, totalmente. De, de, desde esa experiencia estudiantil hasta ahora, eh, lo ves en tu LinkedIn, has tenido, has tenido muchas experiencias de distinto tipo. ¿Cuáles serían las experiencias profesionales que tú consideras clave eh, que te han ayudado o han acercado a, a Belka? Porque luego ya pasaremos un poco al momento en el que decides crearla. Yo creo que hay eh, tres, tres experiencias clave. Eh, la primera fue eh, ISEC, que es la, la mayor organización de eh, bueno, de jóvenes del, del mundo y ahí tengo la suerte de ser seleccionado vicepresidente y me, traslado a, y me traslado a Madrid Ese fue el motivo por el que me traslado a Madrid eh, Suena muy bien vicepresidente, pero eh, ganaba 300 euros al mes Y eh, dormía en una habitación de 8 metros cuadrados compartiendo una litera Con, con, con, con otra persona del comité, un, Miroslav Dimitrov Un, un chico búlgaro súper eh, super simpático, ¿no? Pero era vicepresidente, ¿no? <risa> y y en, en esa asociación, recordemos, es una asociación que funcionaba con técnicas organizativas de mercado. ¿Qué quiero decir? Que si un comité, por lo que fuese, no funcionaba bien, aunque los, los miembros del comité fuesen voluntarios, la organización se cerraba. Es decir, todos todas las, la, los comités de cada, de cada universidad tenían que ser rentables para poder subsistir. Es decir, si no, desde el Comité Nacional, que es donde estaba yo, cerrábamos el comité ¿no? y teníamos que trabajar para que todos los comités universitarios pues fuesen rentables ¿no? y generasen el mayor, el mayor volumen de ingresos posible. Es decir, me sorprendió que una asociación con una clara vinculación al impacto social, porque lo que se hacía era eh, desarrollar experiencias de voluntariado en el extranjero, en proyectos de impacto social, tuviese tan claro que había que utilizar técnicas organizativas de mercado para que el impacto fuese mucho mejor y para que la, para que la, la propia asociación perseverase, en el, en el, permaneciese en el tiempo. ¿no? Y, y, y, y después, de, después de esta experiencia de vicepresidente, apliqué a presidente de la República Dominicana y cuando salí elegido, mi jefe, eh, el presidente de que en España, me dijo una frase que me ha perseguido durante toda mi vida que fue, Emilio, si sabes hacerlo, no lo hagas. Yo hasta ese momento creía que precisamente tenía que hacer las cosas que se me diesen bien. Pero Iván me conocía mucho y sabía que era una persona que tenía ciertas, eh, ciertas ambiciones, algunas escondidas, otras ya eh, visibles, y me dijo que hacer lo que, me, lo que se me daba de forma excepcional para mí sería un paso atrás. Qué bueno. Y entonces en ese momento decidí no irme como presidente de la organización a República Dominicana y acepté una, una oferta en, en el Impact Hub, porque era una organización que, que pegaba mucho conmigo. Impact Hub, para quien lo, no lo conozca, es la mayor red de, de emprendimiento social que hay en el, en el mundo. Tienen espacios de coworking... Eh, incubadoras, aquí en, en España, pues están en, en Madrid tienen cinco centros, en Barcelona tienen uno, en Málaga tienen otro, están en San Sebastián, en Zaragoza, y es una organización que me, me cambió el chip totalmente, ¿no? porque ahí pude percibir, ya no solamente cómo emprender o cómo conocer las herramientas para minimizar lo, los riesgos a la hora de emprender, sino conocer emocionalmente al emprendedor, porque ahí convivía con emprendedores. Ahí es cuando empezaba a ver... Ahí fue cuando aprendí, José, muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, que, que el éxito emprendiendo no es una cuestión de sacrificio, de pasión, no es una cuestión de perseverancia, no es una cuestión de suerte, tampoco es una cuestión de tener, de tener a veces mucho dinero, ¿no? No es una cuestión tampoco de ser un visionario, que puedes tener una idea buenísima, pero no saber ejecutar. Es decir, estos componentes que acabo de mencionar, obviamente, son claves, ¿no? Pero yo veía emprendedores trabajando 22 horas al día, que no paraban ni para comer. Y aún así, sus, sus, sus, sus empresas pues, pues no terminaban de, de, de nacer o, o no terminaban de crecer. ¿no? Entonces, ahí me empecé a darme cuenta de que emprender realmente era una cuestión de eso, de conocimientos, de experiencia y de capital relacional. Y, y que entre los conocimientos clave, precisamente, estaba Lean Startup y Marketing Digital. Hoy en día. O sea, hablando puramente de negocios, para mí la base a nivel de conocimiento está en el link Startup en el Marketing Digital. Y fue ahí cuando decidí empezar a formarme en estos, en, en, especialmente en estos, en estos ámbitos. ¿no? Es decir, que Impact Hub para mí fue una experiencia profesional que me dotó de, de un entorno de aprendizaje súper acelerado por, por, por poder conocer a, a toda la gente con la que, de la que estuve rodeado. Y ya después, por último, voy que fue ya la experiencia que quise vivir de entrar en una startup que me olía a unicornio y entrar al principio para poder eh, vivir toda esa experiencia súper acelerada de lo que ocurre en una empresa, desde que estás montando un producto hasta que estás en prácticamente todos los países de, de, de Europa ofreciendo tu propuesta de, de valor. ¿no? Y ahí, ya en esa última experiencia, fue donde empecé eh, a, a crear Belca. Claro. Ahí cu cuando empiezas a crear Belka, eh, bueno, voy, ahora si quieres cuéntanos un poquito mejor, es una, eh, creo que está relacionada ya con las motocicletas eléctricas, ¿no? No tengo claro si, si era una compañía como Belka o, o, o, o tiene alguna, cuéntanos un poquito. Y, y exactamente con, con qué objetivo decides crear Belka, o sea, ¿cuándo es el momento donde tú dices voy a crear esto y lo voy a crear de esta forma con este objetivo? Pues... Eh... Como, como muchos emprendedores empezamos a emprender cuando viajamos, no sé, no sé por qué, pero si, si has entrevistado a mucha gente verás que, que muchos emprendedores... Yo estaba por Estados Unidos y vi, estaba en la India y vi, estaba en China y vi, ¿no? Y, y yo estaba en Alemania trabajando y vi cosas y, y, y entonces me, me inspiré en, concretamente en una marca de, de ciclomotores eléctricos que, que, que estaba en Alemania y que estaba matriculando mucho. Y además eh, estaba levantando unas rondas de inversión que para hablar de hardware eh, me parecía algo totalmente sorprendente, porque eh, especialmente en los países occidentales eh, conseguir inversión para hardware eh, es prácticamente imposible. Suelen ser proyectos que, que nacen ya del, del propio sector industrial. Entonces por las noches pues empecé a, a, a desarrollar mi, mi concepto de... de, de de, de movilidad eléctrica, en este caso ciclomotores y motos, mientras estaba en Alemania, es decir, por las noches estaba trabajando en esto. Y volvía a España y le presenté pues este boceto a mi equipo de confianza, el que estaba, el que estaba en España. Y al día siguiente fueron al banco, pidieron un crédito personal y, y, y se vinieron conmigo. Y fue así, y fue tal cual lo estoy contando, es decir, pues ahí les dije, oye, ¿sabéis que? os vais de una empresa sueca con unas condiciones suecas y que empezamos a emprender en España, ¿no? Y dije, que okay, sí, que sí, que sí, pero venga, vamos con todo, adelante. Bueno, así, así se empieza bien, bien acompañado. Eh, estando en Alemania, eh, claro, que es un mercado pues más grande que el español, ¿por, por qué venirte a España a desarrollar la marca y no pues, aprovechar de estar en Alemania, en países nórdicos, otros, otros sitios donde a lo mejor parece que hay más dinero, más recursos o más mercado? Hombre, es, es obvio que Alemania tiene más mercado que España, pero también había una oportunidad y es que España tenía el mercado todavía más verde. Entonces, lo que estaba ocurriendo hoy en Alemania, en España posiblemente ocurra dentro de dos o tres años. Si nos damos prisa, podemos, podemos pillar la ola. ¿no? Y después, eh, eh, existe eh, cierto miedo por parte de los emprendedores cuando hablan con los inversores, que es comunicarles que un proyecto ya existe. Cuando es absolutamente todo lo contrario. Un inversor está deseando escuchar que esto ya existe en otro mercado y que está funcionando muy bien. Porque le estás haciendo una demostración de que lo que tienes ya funciona. Y aún por encima estás eh, dándole a entender que existen ya potenciales compradores gordos alrededor del globo que te pueden que te pueden adquirir si consigues adqu si, si consigues conquistar cierto cierto cierto cierta cuota de mercado en, en, en un país o en unos países concretos ¿no? entonces el hecho de inspirarme en otro en, en, en una startup de otro mercado eh, pues yo creo que fue clave también para poder eh, para poder generar una estructura rápida eh, aquí en aquí en españa y después que es que en españa se vive se vive muy bien, y yo ya llevaba un año viviendo en Alemania, y no, tampoco tenía muchas ganas de seguir ahí eso es una buena razón también, eso es verdad aquí como poco más calorcito también quizás España, y no sé si habrá influenciado, no pero España es un país donde a lo mejor no es referente en motocicletas, pero todo lo que es Barcelona, toda la, la costa y demás, eh, hay bastantes motocicletas, es decir, es un país como, como muy dado ¿no? a, a, a que haya ese movimiento en moto por, por el tiempo país muy motero, Barcelona es de las ciudades con, con más motos que hay en, en, en Europa y, y Madrid también es cierto que que, que también eso está impulsado por la cantidad de, de, de motos que hay últimamente de motosharing. No. Pero bueno, queramos o no, hay, son de las ciudades donde hay más usuarios de motocicletas de, de, de Europa. Claro. Es decir, Madrid Oye, eh, pregunta que para mí es crítica porque no, yo no sabría por dónde empezar. Venga, tienes claro, dices, vamos a crear Pelca, vamos a crear motocicletas y ciclomotores eléctricos. ¿Por dónde se empieza? O sea, me refiero, ¿cuáles fueron vuestros primeros pasos? Porque claro, no es, a mí se me ocurre crear software, pues bueno, si eres desarrollador más o menos sabes por dónde empezar, pero, pero montar una, crear una motocicleta no suena tan fácil. Sí, aquí pues tienes que rodearte de gente brillante. Eh, es decir, yo... Eh, no soy ingeniero, aunque la gente se piense que, se piense que sí que lo soy, no. no soy ingeniero, pero sí que eh, me rodeé de, bueno, pues de personas con, con, con muchísimo talento y de, y, de, y, de, y de empresas que tienen gente con mucho talento eh, es cierto que aquí otra vez el capital relacional vuelve a ser una vez, una vez clave ¿no? eh, yo venía de, de, de importar más de 50.000 vehículos de, de Asia, eh, de hasta cuatro fabricantes distintos, ¿no? eh, siendo el director de operaciones de, de vehículos de, de, de mi anterior empresa. Esto me permitió conectar con un ecosistema de producción de vehículos eléctricos eh, pues de total referencia a nivel mundial, con, con clústeres y con personas concretas que, que, que dominaban perfectamente el, el entorno de, de, de producción de patinetes, scooters, eh, ciclomotores, motos e incluso bicicletas eléctricas ¿no? Y fue ahí donde pude encontrar eh, socios clave que me, que me ayudasen con todo lo que tiene que ver la, la, la, la fabricación del, del vehículo Claro, eh, porque empezasteis eh, fabricando fuera, a, a día de hoy eh, he leído alguna noticia vuestra de, de que muchos de vuestros componentes ya son españoles, cuéntanos un, un poco cómo empezasteis eh, esos componentes, de dónde, de dónde venían, de dónde vienen ahora y un poco todo ese camino, me interesa mucho la fabricación porque para mí es algo, ya te digo, es como mágico. Es decir, eh... <risa> pues eh, nosotros comenzamos produciendo en, en, en dos centros de producción situados en el en el sueste de, de, de China. Esos fueron nuestros dos primeros centros de producción. Después comenzamos la producción de uno de nuestros modelos íntegramente en España. Eh, fuimos incorporando determinados componentes españoles o, o europeos a, a, esa, a esa Tramontana Sport y después las, las bicicletas eléctricas las producimos en, en, en Polonia. El objetivo a futuro es ir trasladando progresivamente las operaciones de, de producción y especialmente las de ensamblaje a, a España. Pero es cierto que actualmente es muy complicado desarrollar o producir un vehículo que sea 100% europeo o 100% español. Porque incluso cuando eh, cu trajimos totalmente el, el, las operaciones de ensamblaje de una de nuestras motos a España, nos encontrábamos con que había componentes que sí o sí tenían que venir de Asia. Es decir, te hablo de los motores, te hablo de las, de las, de las celdas de las baterías, eh, te hablo de los displays, de las control boards, es decir, había componentes de electromecánica eh, que sí o sí, es decir, de, dependías, es decir, a día de hoy es prácticamente imposible no depender de Asia para absolutamente nada. Y, y, y lo que nos pasó también produciendo en España, curiosamente, fue que tardábamos menos en producir una línea de producción en China que en España, incluyendo el tiempo de traslado. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que en la negociación de la adquisición de los componentes clave para la construcción de un vehículo, entre los actores chinos se ayudan mucho y se dan preferencia ¿no? además que los tienen están en clusters, por lo tanto eh, Jin y Zhang, Zhang están a 200 metros y dicen, oye que, que necesito motores para fabricar motos y, y Jin se los da así ¿no? es decir, se los tira por la ventana prácticamente ¿no? entonces si hay, si hay desabastecimiento al, al pequeño productor que está en Madrid pues le van a poner a la cola en línea, en línea de suministros ¿no? eh, entonces ahí me di cuenta también de lo desprotegida que está eh, pues la, la industria en, en España de la dependencia que existe pero también al mismo tiempo eh, se me removió algo por dentro para empezar a ponerle solución a todo esto y tratar de hacer determinados esfuerzos para que en esta nueva regeneración industrial que estamos viviendo, donde la transición hacia el vehículo eléctrico es, es, es clave y va a, ser uno, va a ser totalmente fundamental y va a generar muchísimo valor, pues, eh, pues tengamos un, un rol, empecemos a tener un rol protagonista. Y para eso a corto plazo vamos a tener que hacer determinados sacrificios, pero sin ninguna duda a medio y largo plazo valdrán la pena. Claro. Es, es lo que dices tú, ¿no? sino además, eh, ya dependemos mucho de China, si hacemos todo, bueno, China, de Asia en general, si hacemos esta transición a lo eléctrico y seguimos dependiendo de ellos y teniendo en cuenta un poco el, los panoramas macroeconómicos, en algún momento podemos llegar a tener un problema, ¿no? Yo, yo creo que lo hemos visto mucho con, con todo el tema de abastecimiento de componentes en todas las industrias. Eh, el otro día me decía un, un amigo mío, yo, Pincho música, techno, y se quería comprar una mesa, y me decía, oye, tío, esto vale 2.700 euros ahora, me suena, estaba mucho más barato. Yo tengo la misma mesa y varía 1.500 euros hace un par de años. Es decir, todas las industrias, yo creo que tienen componentes asiáticos, pues han encarecido sus precios y dependen de la producción de ahí. Eh, Total. Hay que cambiar, yo estoy de acuerdo en que hay que cambiarlo. He leído que queríais, eh, que quieres hacer, montar algún centro de producción ahí en Galicia, a mí, a mí me toca de lleno, por eso quería sacar el, el tema. Eh, quería preguntarte por eso, ¿por qué llevártelo a, a Galicia a tu tierra? Y si tiene algo que ver con que, que concretamente Vigo, ¿no? Eh, tenga una, una tradición automovilística, ¿eso ayuda o no ayuda? Pues como comentábamos antes, vuelvo a apostar por el, por el capital relacional. Es decir, eh, en Vigo existe uno de los clústeres de automoción más potentes de, de Europa, posiblemente el más potente del sur de Europa. Entonces ahí sí que contamos con un ecosistema incluso de fabricación de componentes que podemos adaptar conjuntamente para que puedan participar de toda nuestra cadena de, de, de valor y de producción. Existe talento especializado, existen partners eh, para realizar innovaciones, y más de. Eh, lo que pasa es que también es cierto, la otra cara de la moneda, es que este tipo de inversiones suelen ser a largo plazo. ¿no? Y, y aquí sí que se tiene que mojar eh, la administración pública. Es decir, cuando, cuando montas un centro de ensamblaje, un centro de producción, hablamos de retornos sobre la inversión que pueden ir pues, desde los 5 a los 10 años. ¿no? Y aquí es donde, eh, donde, donde la administración pública tiene que, tiene que acompañar, porque al final el inversor busca rendimientos a cuatro o cinco años. Los fondos de inversión exactamente igual. Y no nos equivoquemos, existen inversores que pueden ser más o menos patrióticos, pero cuando, cuando bajas las proyecciones financieras, pues es decir, donde existe beneficio, que se quite el patriotismo. ¿no? Entonces al, al inversor al final le da igual que yo produzca en China, en la Antártida, en Marte, en Murcia o donde sea. ¿no? Eh, lo que quiere ver pues, es, un, es, un, es un rendimiento, es un retorno sobre su inversión y lo quiere ver en el corto plazo. Entonces, trasladar las, las operaciones de producción a una región en concreto supone un sacrificio presente o un sacrificio de, de, de, de futuras ganancias en el, en el corto plazo. Y esa parte, esa parte es la que sí que tiene que o debería asumir o acompañar la administración pública. Es decir, que a acompañase a la inversión privada. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo de proclives están? Creo que ya estás teniendo conversaciones. ¿Cómo son esas conversaciones? ¿Notas que entienden y quieren apoyar este tipo de iniciativas, entiendo además más que, que, bueno, que a lo mejor están acostumbrados a hablar pues, con grandes grupos automovilísticos, pero a lo mejor no con una startup como sois vosotros. Claro. No, no, ¿Notas que os entienden y ellos valoran o, o les parece que sois todavía muy pequeños? No, son, son muy asertivos. Y, y, y en la industria de las motos, José, pasa algo muy curioso. Delca eh, es, de, de, es la única marca española de, de motos eléctricas que está en el top 10 de, de matriculaciones de ciclomotores eléctricos y de, y de motos eléctricas. ¿no? Pero si cogemos el top 10 de marcas con más matriculaciones de, de ciclomotores y motos eléctricas en España, ninguna marca es del sector tradicional. Es decir, no está Yamaha, no está Kawasaki, no está Vespa, no, hay, no está Piaggio, eh, no está Ducati... Eh, no, no, no, no está Peugeot, no está Rieju. Es decir, son todo marcas nuevas. Son todo marcas que tienen menos de ocho años de vida. Por lo tanto, no apostar por esto desde el punto de vista institucional para mí sería un clarísimo error evidente. Es decir, no apostar por la segunda marca de motos eléctricas eh, a nivel matriculaciones, eh, más, más potente del, del, del mercado español, pues, eh, pues, pues para, para mí sería un error evidente. Pero, pero ya digo que las conversaciones de momento son muy asertivas, es decir, que van, van en buen camino. Bien, bien. Que, que lo consigáis, que esos apoyos ayudan mucho. <risa> Me quería ir a, ahora un poco a, a la parte de inversión, ¿no? Es decir. Eh, ¿Cómo habéis conseguido, además de, de, de eso que liaste al principio ¿no? a, a, a esos primeros empleados socios eh, que pusieron algo de capital, ¿cómo habéis ido levantando rondas? Creo que habéis hecho crowdfunding, no sé si habéis hecho alguna otra ronda con fondos. Cuéntanos un poco este camino. Pues la primera ronda fue con un copy y una creatividad en LinkedIn, eh, en plena pandemia, justo cuando nos acababan de confinar. Y, y funcionó realmente bien. De hecho, eh, buscábamos 120.000 euros y conseguimos eh, medio millón, de los cuales solamente necesitábamos 120.000, entonces nos quedamos quedamos 120.000. Fue muy curioso porque no pude conocer personalmente a los inversores. Y, y, y, y, y al final, esa ronda no, no vale como ejemplo realmente, pero sí que fue curioso que era yo el que entrevistaba a los inversores y no al revés, porque como había... Eh, sobre exceso de, de demanda de participaciones, pues, pues le dimos las vueltas a las tornas. Y tú dirás, eh, Emilio, eres un genio, ¿cómo has conseguido hacer eso? Pues no, te digo, soy un pringao, porque clarísimamente si había exceso de demanda de mis participaciones era porque las participaciones eran baratas. Yeah. <ríe> Pero al mismo tiempo... Es cierto que es como cuando estás en una empresa y necesitas circulante y empiezas a liquidar y, y, y empiezas de, de alguna manera pues, a liquidar o a, o a hacer precios especiales. Yo estaba en esa situación crítica donde eh, pandemia, eh, una inversión muy potente, algún coste fijo y sin posibilidad de matricular vehículos y con una caja pues, que, que, que estaba titiritando. ¿no? Eh, entonces no había alternativa. Porque ningún fondo de inversión iba a meter pasta en, en, en ninguna startup durante, durante el mes de, de abril. Básicamente las, los fondos de inversión estaban salvando a sus hijos, salvando a sus invertidas y no estaban pensando en darle de comer a, a, a, un, nuevo, a un nuevo hijo. ¿no? Eh, y me gustó el rollito de, de, de, de pedir dinero eh, por, de forma pública, y entonces pues, pues empecé a profesionalizarlo, no utilizando eh, vehículos participativos de, de financiación. En este caso uh -huh. pues plataformas de, de equity crowdfunding. Y ahí pues empecé a hacer eh, pues ofertas públicas de, de participaciones. Obviamente en un equity crowdfunding no hay nada. Son empresas que no cotizan en bolsa, capital de altísimo riesgo. Pero fue una fácil, la verdad es que, fue, o sea, fue una forma bastante ágil de, de, de, de levantar inversión Y en, y en nuestra primera eh, Campaña Que fue en septiembre de 2020 eh, Levantamos 750.000 euros en menos de cuatro horas Uy. Que También lo vuelvo a decir No significa que, que Seamos unos genios Porque realmente estaba preparado para dos O sea, en ese momento fue, fue el récord de España Pero claro, aquí Si quieres hacer algo eh, es decir, sabíamos que queríamos cerrarlo en muy poquito tiempo. ¿no? Eh, si lo preparábamos para dos, pues sabíamos que podía salir en, en, en cuatro o cinco horas, ¿no? como, como fue el caso. Y, y, y, y vimos pues, de nuevo el valor de la comunidad, el valor que tiene Generar Marca en todos los sentidos. En, el, en la parte de desarrollo de producto, pero, pero también en la parte de, de, de, de captación de inversión eh, y en la parte de captación de nuevos clientes. Entonces, crear marca, la reputación, la, la reputación de marca, eh, al final siempre decimos que la marca es un intangible y tal, pero cuando, cuando gestionas una, una marca, creo que de, de forma correcta, empiezas a ver, es decir, percibes perfectamente esos resultados que sabes que vienen del desarrollo y de la construcción de una marca que sea magnética, que, eh, que sea inspiradora, que tenga propósito... Eh, etcétera, etcétera mm. Has dicho muchos temas interesantes que vamos a ir revisando, quiero empezar en, en, en esa primera ronda que entran eh, inversores llamémoslo profesionales tipo business angels o fueron profesionales al moverlo en LinkedIn entiendo que serían mayoritariamente profesionales del sector más o menos automovilístico cercano o demás, ¿qué tipo de, de, de inversor entró por ahí? Pues mucho business angel eh, de los de, en España pues de los más conocidos Tipo René de Jong, Tom Jorse, Hugo Arevalo, Jesús Alonso Gallo Es decir, eh, in inversores altamente reconocidos en España eh, Mucho junior de empresa que metió tickets más pequeñitos A lo mejor de 100 euros, 500 euros, 1000 euros eh, Es decir, hubo un poquito de todo eh, uh -huh. Desde inversores muy muy especializados a inversores que, ni, que, que metieron cantidades más bajas mediante la plataforma de Crowdcube y que ni siquiera llegaron a pedirme pues, las proyecciones financieras, por ejemplo. Es decir, hubo gente que invirtió por la marca. Mm, o sea sí. Hubo gente que invirtió solamente viendo un vídeo. O sea, Pero que no bueno. pidió ni proyecciones financieras, ni deck de inversión, ni, ni, ni, ni nada de eso. ¿no? Es decir, hay un criterio de inversión bastante potente eh, que es, yo invierto... Si lo utilizaría. Sencillamente. Es decir, es algo bastante, bastante emocional, ¿no? Pero es algo como muy obvio y muy de sentido común. Oye, invierto en esto porque realmente, o sea, yo lo usaría. Y si lo, y si lo usaría yo, que soy una persona pues bastante, bastante normal, que me considero un tío normal, pues muy posiblemente otra, otra gente de, de, de mi macro tribu pues lo utilice. Qué bueno. Eh, y, y también he hablado de, bueno, conectando con esto, ¿no? La, la marca. Eh, eh, luego entraremos un parte en construcción de marca más, más a fondo, pero... El, el tener un propósito tan fuerte, porque claro, al final, bueno, sois una marca de motocicletas y ciclomotores eléctricos, pero tenéis un propósito claro. Eh, en los que estamos viendo el vídeo detrás pone eh, eh, Fact Fossil Fuel, ¿no? Está claro que tenéis un propósito de, de pues, cuidar el medio ambiente y demás. Todo este tipo de cosas tú notas que conectan mucho más, ¿vale? ¿Qué hace que vuestra marca sea más interesante para la gente? Yo creo que sí. Eh... También diré que, que la, la, la, la parte de sostenibilidad y de impacto medioambiental no creo que sea, eh, incluso en nuestro caso, que estamos plenamente eh, asociados a ese discurso, no creo que sea la primera palanca para construir marca. Y la gente se suele pensar que sí. ¿eh? Uh -huh. Pero cuando observamos que la sostenibilidad es entre el tercer y el cuarto motivo por el cual nos compran, mm. es decir, vemos que llamamos la atención por otras cosas diferentes. Aunque obviamente intentamos <coughs> darle un, una, una, una fuerza extra ¿no? a todo el tema que tiene que ver con la sostenibilidad. Pero no solamente se puede formar una, una marca sostenible utilizando la sostenibilidad como palanca, porque la sostenibilidad muchas veces no es, no es, no es del todo del todo, del todo sexy. Pero bueno, ¿y cuáles son esos dos, tres principales motivos por los que os compran? Diseño, ahorro y un tema de, de, de, de, de estilo de vida eh, mezclado con... Eh, ay caray, ¿cómo era? Sí, algo, algo un poquito más aspiracional, es decir, por uh -huh. el hecho de salir con, con muchos influencers, eh, que la gente pues nos, nos, nos vea en, en muchos medios, en prensa, es decir, un tema más puramente de, de, de reputación de marca. Pero sobre todo nos compran por el diseño, no porque seamos sostenibles. ¿no? Uh -huh. O sea, es muy, muy rollo Apple, ¿no? En definitiva, o sea, esas principales, tres primeras características podrían ser perfectamente el por qué alguien se compra un producto de Apple. Pues sí, y, y, y Apple, es decir, si estuviese aquí el, el director de producto, pues te diría, mis líneas inspiracionales han sido Apple, Tesla y, y, y otra más, ¿no? pero Apple ha sido línea inspiracional seguramente número uno a la hora de, de, de construir la marca. Mm. O sea, yo siempre me acuerdo, sobre todo al principio... Estar viendo al director del producto que no salía de la página web de Apple. ¿sabes? Y dices tú, claro, pero es que si son los mejores. Si invierten hmm. miles de millones de euros en hacer esto, ¿cómo no te vas a inspirar en ellos? ¿No? Si, ya, si ya tienen to totalmente medido qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Sí, sí, total. No, no, si sí, cuando hace, alguien lo hace bien hay que inspirarse. Y fíjate lo, lo distinto que puede ser una moto, ¿no? De, de, de, un, de un teléfono móvil. Y, pero hay, hay cosas en común que se pueden sacar de ahí totalmente. Sí. Eh, sí, conectando un poco con, la, con las rondas, eh, ¿cuántas eh, rondas habéis hecho al final en crowdfunding en total? Pues en, en plataforma de equity crowdfunding especializada. Hicimos septiembre de 2020, que fueron 750.000 euros en, en menos de cuatro horas, y en junio del, de 2021 fueron 2.100.000 euros, pero esta ya nos llevó eh, tres semanas casi. Vale, vale. Eh, y además de la marca... ¿Qué aprendizaje estás llevado tú a la hora de preparar un, una ronda de este tipo? Es decir, que si alguien algún día se plantea utilizar el crowdfunding como una opción para eh, financiar su producto, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta con cuánto tiempo se prepara esto? Porque claro, suena tú lo cuentas fácil, pero yo estoy seguro que hay un curro detrás de semanas de, de preparar y eh, un montón de cosas. Es como el lanzamiento de un producto. Lo que pasa es que en este caso el producto son participaciones de la empresa. Pero esas participaciones tienes que envolverlas, tienen que ser sexys, tienen que tener un paquete de recompensas asociado, tienen que tener una propuesta de valor clara, tienen que tener pues, pues un, un discurso. En mi caso, yo normalmente empiezo con dos o tres meses de preparación, una, una, una ampliación en una plataforma de equity crowdfunding. Tengo que preparar desde un discurso, porque al final en una plataforma de equity crowdfunding el, el volumen de contenido que incorporas es muy bajito. Es decir, hablamos de cuatro tweets, más o menos, a nivel contenido de escrito, para explicar tu proyecto. El ingrediente fundamental suele ser el vídeo explicativo, que en ningún caso debería durar más de cinco minutos, cinco minutos ya es mucho, debería durar en torno a los tres cuatro minutos. Y después, eh, componentes clave del equipo. Es decir, porque al final... y, y, y me parece que están bien elegidos. ¿eh? ¿Por qué el equipo es importante, por ejemplo? porque hay que incorporar el equipo a, a, al, a, a la plataforma? Porque el equipo es el ejecutor y los inversores no invierten por la idea, sino por la capacidad de ejecución de quien está detrás de la idea. Ahí es donde está, donde está el valor. ¿no? Entonces, una plataforma de equity crowdfunding no te da absolutamente nada. Es decir, a los inversores, igual que a los clientes, hay que ir a buscarlos. Es muy difícil que te que te, que te entren en tu en tu en tu web de forma orgánica si no sales ahí fuera y te das a conocer no entonces eh, yo habitualmente preparo una landing page con un montón de CTAs de invierte ahora y voy captando pues interés por parte de los de los, de los inversores entonces en el momento de salir a público cuando mi cuando mi empresa sale en la plataforma de, de CrowdCube o de, o de otra plataforma de equity crowdfunding yo ya tengo una base de datos de 500, 600 personas que previamente han manifestado su interés en invertir en Belka. ¿no? Y a esas personas les ofrezco, por haber dado a clic y dejar su dato, dos o tres horas eh, para invertir en una sala privada, antes de que salgan público. ¿no? Y entonces, en el momento de salir a público, yo a lo mejor ya tengo el 50 o el 60% de la ronda cubierta. Pero con un trabajo que he hecho yo, no la plataforma. Es decir, que mucha gente se piensa que, que bueno, yo preparo aquí un, unas, unas cuantas creatividades bonitas, las enchufo en una plataforma de crowdfunding o de equity crowdfunding y, y, y los clientes o, o, o el dinero va a llegar solo, ¿no? Eh, no funciona así. No funciona así. Eh, las cosas no, no son tan fáciles como parece. Bueno, tú lo sabrás perfectamente que al final es todo push, push, push, push y push, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, o sea, no, una, vez, una vez das con las, con las teclas no requiere tanto tiempo para lo que se puede llegar a conseguir Entiendo que lo bueno es salir ya con ese 50%, ¿no? Es que a, ahí sí es donde la plataforma puede jugar en esa segunda parte un papel importante, ¿no? Es decir, de Exacto. repente te colocas con uno de los proyectos destacados de la plataforma y te da esa visibilidad adicional sobre otra gente que no te conocía. Efectivamente además que para mí las plataformas de equity crowdfunding son como las calles de bares, es decir, ¿tú en qué, en qué bares o en qué discotecas entras? En las que tiene mucha gente, ¿no? Si vas por una calle llena de bares y ves que muchos tienen ambiente y hay otros que no tienen absolutamente ni una rata dentro, ¿en cuáles te metes? Pues en los que tienen ambiente, ¿no? Porque de alguna forma hay un social proof. Dices, coño, pues hay gente dentro porque aquí las copas son más baratas, sí. o porque eh, hay un ambiente cojonudo, la música es muy buena, regalan chupitos lo que sea, ¿no? Y donde no ves nadie, pues dices, la, la atención será malísima, eh, bueno, esto genera poco valor. Pues en una plataforma de equity crowdfunding, exactamente igual. Tienes que hacer, tienes que tener eh, tienes que tenerla siempre viva y, y tienes que salir con algo ya. Es decir, si sales con cero a público, estás perdido porque cuesta mucho ser de los de los primeros que pongan que pongan que pongan pasta, pero eso a mí me parece muy importante salir ya mínimo con un 50% del, del objetivo ya cerrado de forma privada. Esto es buenísimo. Esto, el que se quiere hacer una campaña con estos consejos de Emilio ya, vamos, vale en oro, es como una máster. Como eh, ¿Cómo se articula luego esto en, en Captable? O sea, me refiero, lo, luego al final tienes, eh, porque claro, yo creo que es un dolor de cabeza si, si vas a buscar una ronda con fondos posteriormente, tener tanta gente, ¿cómo lo articulas tú ahora mismo? Mira, aquí sí que es muy importante... Eh, en base a lo que quieras, decidir muy bien qué tipo de plataforma vas a utilizar, porque dependiendo del tipo de plataforma, vas a tener una gobernanza de un cap table diferente. Me explico. Uh -huh. En mi caso particular, siempre elijo invertir mediante una, o sea, captar inversión mediante una plataforma que tenga lo que se llama el nominee agreement. Uh -huh. Básicamente, el nominee agreement es, a efectos prácticos, que yo dentro de mi cap table no tengo a 1.200 inversores, que son las personas que compraron participaciones mediante Crowdcube, sino que tengo simplemente a Crowdcube eh, SL España, o como se llame, ¿no? que es quien representa a todos esos inversores. Y después me comunico con esos inversores pues, a través, de, eh, a través de, de, de la propia plataforma de Crowdcube, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero, pero, sin embargo, hay otras plataformas de inversión donde los tickets, pues por ejemplo, están limitados por abajo a 1.000 euros o 2.000 euros, y ahí sí que el inversor entra a formar parte del cap table. Es decir, ahí sí que el inversor lo tienes que incluir en las escrituras públicas, en, la, en las escrituras cada vez que haces, cuando le vas a público la ampliación de capital, y a mí eso me, genera un, me generaría un conflicto porque yo no quiero tener a 200 inversores en una junta general de socios, solamente para pasar lista necesitaría tres o cuatro horas, ¿no? Eh, y además que no, que, que, que no es... Eh, siendo una empresa pequeñita eh, no, no, es, no es algo ágil, no es, no es algo funcional, ¿no? Eh, pero bueno, hay plataformas aquí en España que, que funcionan así, tipo Startup Explorer o Socios, o socios Inversores, que después al final pues, se sindican y, y, y tampoco debería haber mucho más problema, ¿no? Pero a mí sí que me ayuda mucho el, el hecho de que de, de que tenga un único interlocutor. Sí, es, es un, un punto com, como poco hay que conocerlo antes de ir a, a estos sitios para luego eh, no encontrarte con el problema de, sí. de, de, de no saber que vas a tener mil tíos en, <ríe> en, sí. en, en tu cap table. ¿no? Y aquí es um, muy importante, José, que la gente pregunte, es decir, que sí. la gente tenga reuniones con al menos cuatro yo tuve reuniones con cinco o seis plataformas, prácticamente con todas las de referencia uh -huh. que operan en Europa, cinco o seis plataformas de equity crowdfunding hasta decidirme por una de ellas en base a determinados criterios. A lo mejor si, si buscase otra cosa, a lo mejor elegiría hubiese elegido otra, otra plataforma de, de equity crowdfunding, pero es muy importante que la gente busque, compare y, y, y después decida. Eso es conocer muy bien. Nos conectamos otra vez con, con la marca, que aunque está todo muy cerquita, eh... Eh, os he visto esta semana mismo, yo creo, o, o la semana anterior, que sois ya patrocinadores del, del Valladolid, ¿no? El club de fútbol. Habéis trabajado con influencers. Tenéis un trabajo de, de marca muy potente, que ya hemos hablado también además de los mensajes, posicionamiento y demás. Pero le das mucha caña a esto. Me gustaría entender, cuáles son, o sea, ¿cuál es tu visión de la marca? Ya has contado un poquito ¿no? de la importancia de la marca. ¿Qué tipo de acciones se haces? Y además, ha dicho, sois una startup pequeñita, no bueno, tenéis cientos de millones para invertir, aunque a veces viendo las acciones que hacéis lo parece. ¿Cómo, cómo te las apañas para hacer estas acciones tan relevantes pues con un presupuesto ajustado? Bueno, mira, la gente aquí sí que se sorprendería eh, cuando conoce la realidad. Eh, tengo muchos, muchos emprendedores que, mucha, que, que me preguntan constantemente, oye Emilio, ¿cuál es tu agencia de PR? ¿Cuál es tu agencia de PR y media? ¿no? Y les digo, mi agencia de PR y media eh, soy yo. Ni siquiera tengo a, a un becario. Eh, es decir, entonces te sale gratis. Y digo yo a ver, gratis es un concepto que no me gusta porque eh, una cosa es, es, es no pagar, y otra cosa es, eh, es no tener que aportar valor. Entonces, eh, es cierto que hacemos mucho ruido con, con pocos recursos, pero, eh, a ver, cuando, cuando... cuando Para mí la reputación de una marca es eh, entre el 60 y el 70% del valor de la compañía y, de hecho, Vemos que hoy en día, sobre todo en el mundo de las startups, las valoraciones no se hacen por criterios objetivos financieros, sino que en las startups siempre hay algo más. Siempre hay un intangible ¿no? que hace que tu, que, tu, que tu startup valga mucho más de lo que podría valer en base, en base a unos criterios financieros. ¿no? Y, y, y dentro de, esas, de, esa, de esos criterios para valorar un intangible como es la reputación de marca, eh, yo considero que la calidad del producto, calidad de los empleados, calidad de la comunicación, eh, calidad del propio CEO, calidad de la generación de contenidos, son muy claves. ¿no? Y entonces nosotros eh, queremos liderar las conversaciones que tienen que ver con todo lo que es la transición hacia, hacia el movimiento eléctrico. Entonces, ese movimiento es el que intentamos, intentamos pues, eh, pues, eh, pues, pues liderar o hacer, o hacer de portavoces. Entonces, en todo lo que tiene que ver con transición hacia el vehículo eléctrico Intentamos tomar pues, un rol eh, protagonista De estar en las conversaciones De, de, de generar pro, noticias propias Contenido propio de valor Y es que hoy en día una, una empresa eh, Tiene que ser también una empresa de comunicación Es decir, no, no tenemos que quedarnos solo en fabricar motos Sino que tenemos que tener también pues, pues una parte comunicativa eh, y de marketing pues, muy potente, de estar plenamente en contacto con nuestra audiencia, de entender muy bien a nuestros clientes, a nuestros seguidores, de aportarles valor de forma constante. Y, y, y bueno, y eso es, lo que, eso es lo que tratamos de hacer. Y lo hacéis muy bien. Eh... Emilio, claro, siendo el CEO y llevando esta parte de, de PIAR, ¿eh, ¿cuánto tiempo le dedicas a esto? Y, y, ¿Y te implica gestionar relaciones con periodistas o, o, o, o cómo sale eso? Porque claro, una, tienes que generar noticias, tienes que darlas a conocer incluso en los propios periodistas y luego muchas veces, mmm, yo he visto, pues os incluyen en reportajes que entiendo que, que surgen de la idea del periodista, pero ya sí. por lo que sea se acuerda de vosotros y dice voy a llamar a Emilio que de esto sabe y me va a poder aportar. Sí, pues es, es curioso porque, o sea, sí que tengo que tener muchas relaciones con periodistas eh, y después eh, todo esto tiene una incidencia totalmente directa en, en, en, en negocio. Eh, y, y al final la comunicación a mí me parece tan importante, es decir, no sé si era el CEO de Stripe que decía que la comunicación iba a ser lo último que delegaría en su empresa, ¿no? Porque la comunicación al final pues, incluye la visión, incluye la, bueno, pues, cómo quieres que te perciban tus, tus, tus clientes. Es decir, me, me parece eh, joder, un, un componente estratégico muy importante de la, de la, de la empresa. ¿no? Eh, y a nivel negocio, o sea, muchas veces dicen, joder, Emilio, participas en bastantes eventos. Y, y sí, solo estar en... en en dos, tres eventos, incluyendo online y físicos a la semana. Pero es que de esos eventos es de donde sale el, el negocio. Al final, eh, eh, miro las grandes cuentas y las grandes cuentas vienen de una persona que conocí en este congreso, en este otro congreso. Es decir, no, al final, pues últimamente, pues, congresos universitarios, pues voy a veces por un tema de, de devolver a la sociedad lo que me ha dado y tal, pero. Es cierto que intento no ir, pero, pero eh, congresos que tienen más que ver con, con, con, mi, con mi core de valor o donde sé que va a haber una audiencia eh, que, que está interesada en mi, en, mi, en, mi, en mi proposición de valor, ahí intento estar en prácticamente, en prácticamente todos. Y, y de ahí es, donde, es de donde surgen, vamos, un, un porcentaje muy, muy alto del, del volumen de ingresos de la compañía esto es muy interesante M muchas veces a veces se, se critica ¿no? de, de aceos o founders que están en muchos eventos pero yo creo que es por estar en los eventos donde no tienes que estar. Es decir, hay distintos tipos de eventos. Eh, unos donde te puedes encontrar a clientes y otros donde vas a estar con tus colegas, que de vez en cuando está también muy bien, ¿no? Con gente del sector para ponerte un poco al día o lo que sea. Pero sí que es verdad que es entender dónde dedicarle ese foco, ¿no? Yo voy a estar donde consiga un impacto de negocio. También hacéis mucho tema de, de, de influencers. Cuéntanos un poquito qué os funciona aquí. Bueno, aquí tengo clarísimo eh, un principio... <risa> que tengo claro en el marketing de influencers, es que yo solamente hago colaboraciones si el influencer usa mi producto. Es decir, porque si no, y, ya, y lo he probado, la acción se queda muy corta. Es decir, el, el retorno de una campaña de marketing de influencers solamente eh, es, es positivo o muy positivo si el influencer tiene mi producto. Porque a nivel credibilidad, eh, Vamos, eh, sube muchísimo la campaña no. y después que si tiene el producto es muy fácil que de forma orgánica, incluso fuera de contrato, suban contenido, porque eh, pues se va a cenar con su novio a no sé dónde, sube algo, o le deja la moto a sus amigos que vienen de no sé dónde y suben algo, o están, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? ¿no? Y, y, y, y se genera pues contenido eh, pues 100% orgánico porque... Ese influencer al final disfruta de un producto que le gusta y que, y que, y que a veces pues, tiene ganas de compartirlo con su comunidad. Mm, Qué bueno. Y, y, y aquí te mapa, o sea, eh, eh, ¿hacéis intercambio de producto, pagáis por las campañas, siendo, siendo personas que usen eh, ya vuestras motos y demás? ¿O, o cómo es económicamente un poco como lo regís? Pues es un mix. Eh, es un mix donde pagamos con producto y, mm. y también con... Es decir, con un fee, pues, obviamente más reducido porque al ir incluido el producto... A ver, normalmente hablamos con, con influencers que necesitan este producto es decir o que les viene bien, ¿no? Es decir, pues, pues, influencers que quieren vincularse al mundo de la sostenibilidad o influencers que justamente estaban pensando en comprarse una moto y de repente hay una marca que se le da gratis. Es decir, si un influencer no va a utilizar la moto o se la va a dar a su primo pues, eh, pues no, no, nos, no nos interesa, ¿no? es decir, buscamos, un influ buscamos influencers que necesiten la moto y que conecten bien con los valores de la, de la, de la compañía, es decir, eh, pues obviamente hay influencers que nos han pedido que, que le regalemos la moto, eh, pero no veíamos el encaje de, el encaje de valores, ¿no? es decir, podría ser una buena oportunidad a nivel de visibilidad pero eh, lo que transmitía nuestra marca y lo que podía transmitir ese influencer, pues no, no está alineado. No, Qué importante todo esto. Ya, ya hablando un poco de, de valores y, y demás, eh, ¿hacia dónde va Belka? ¿Cuál es la visión de futuro de, de la compañía? ¿Qué es lo que quieres que, que pase o crees que va a pasar de aquí a cinco años, por ejemplo? Pues, es decir, por un lado nuestra visión es mejorar la salud y la, y la convivencia en las ciudades y vamos a presionar todo lo posible para que eso eh, ocurra y, y desde la compañía no tenemos ninguna duda de que en el año 2030 encenderse un vehículo de combustión en el centro de la ciudad será como fumarse un cigarro dentro de un avión, es decir, eso eh, va a ocurrir, ¿no? Y, y nosotros queremos liderar toda esa toda esa transición y estar muy bien posicionados cuando, cuando eso ocurra. Eh, a nosotros nos gustaría ser la primera marca de, de vehículos eléctricos urbanos de toda Europa. Qué bueno, lo conseguiréis y vamos, a por el mundo también después, que, que no se diga. Emilio, para ir a la, la entrevista siempre me voy un un poquito más a temas un poquito más personales y te quiero preguntar cómo has tenido tú que crecer a nivel personal ¿no? en, en emprendiendo sobre todo en esta eh, parte de emprendimiento pero también a lo largo de tu trayectoria profesional pues eh, pues es una es una muy buena pregunta eh, o sea he aprendido eh, sobre todo haciendo y, y yo creo que también con unos eh, con unos toques de humildad en el sentido de que yo siempre quería eh, emprender, eh, pero era consciente de que no estaba preparado. Y, y para mí ser consciente de que no estaba preparado y al mismo tiempo saber que es necesario estar preparado para, para emprender, eh, pues creo que, que ha sido una, una, una ventaja enorme. Entonces, he tenido que aprender a ser humilde y a reconocer mis, mis debilidades y mis, mis, y mis faltas de conocimiento o mis, o mis faltas de experiencia y he tenido pues que, que, que aprender a lidiar con entornos pues eh, complejos pues de mucha incertidumbre, de mucho estrés, eh, de gestionar un equipo, de vivir situaciones límite, de quedarte sin caja y tener que levantar una ronda de inversión pero bueno, al final hablo con otros emprendedores y, y esas mochilas de miedos y, y de inseguridades las, las, compartimos, las compartimos todos. Y, y es muy duro. Por ejemplo, esta semana no, no he tenido una buena semana porque dos, dos, un amigo y una amiga eh, emprendedores pues, eh, me dijeron que entraban en preconcurso de acreedores. ¿no? Uh -huh. y, y justamente cuando, cuando lo ves en tu entorno más, más cercano es cuando dices, joder, eh, uf, eh, ¿Qué? Qué, qué, qué, momento más, qué momento más duro, ¿no? Y, y, y que sí, que muchas veces esto es una montaña rusa, estás arriba, eh, y, y cuando ves a tu entorno más cercano, pues eh, pasándolo mal, y sabes que hay unas altas posibilidades realmente de que, de que eso te pueda, te, pueda, te pueda pasar a ti y en algún momento, ¿no? Pues, eh, pues, pues, pues te, te, te, genera un, te genera un impacto. ¿no? Esa, esa incertidumbre es lo que dices tú, ¿no? Es decir, somos pre, todos los emprendedores perfectamente conscientes de que cualquier día te puede pasar porque vas al límite. O sea, parte, parte de, de esto es que por narices te toca apurar y estás explorando algo inexplorado. Justo por esto solemos preguntar también por hábitos. ¿Tú tienes algún hábito diario o, o que hagas a lo largo de la semana que te ayude un poco a gestionar pues, esta tensión, estrés o que te ayude a sobrellevar esta, esta vida emprendedora? Pues tengo, o sea, tengo algunas válvulas de escape. No voy a decir lo del gimnasio porque acabo de empezar hace una semana, así que lo voy a, lo voy a, lo voy a obviar, ¿vale? Pero me está ayudando mucho, ¿eh? Tengo que reconocer que ir al gimnasio, aunque haya empezado hace un par de semanitas, me está, me, me está ayudando eh, eh, muchísimo. Además que estoy yendo sin utilizar música, lo cual me ayuda todavía más porque me lo estoy tomando como mi, mi tiempo de, de, de reflexión. Después decidí escribir los fines de semana en un periódico, al principio sobre emprendimiento, y después es sobre cualquier cosa que me preocupe. Y le doy ahí rienda suelta a mi, a mi, a mi, a mi creatividad. ¿no? Y eso me ayuda mucho a trasladar en papel pues, eh, conocimientos que a, veces, que a veces se pierden. Y después tengo otra válvula de escape, que es la de dar formación. Que a ver... Yo entiendo que la gente puede hacer pero eso no son válvulas de escape, eso son todavía más trabajos, ¿no? Y yo, vale, sí, pero eh, es decir, necesito tener la, la mente siempre concentrada en algo eh, u ocupada, ¿no? Entonces, eh, dar clase es algo que disfruto muchísimo porque, eh, porque joder, creo que el emprendimiento es, es, es, es una herramienta clave para... Para cambiar la sociedad y para mejorar la sociedad. ¿no? Y, y, y si al final estás formando a, a, a gente en, en, en habilidades o en metodologías de emprendimiento, creo que eso puede tener un, un, un valor en, en la ciudadanía eh, increíble, ¿no? Y, y, y por eso es algo que, que, que me llena mucho. Bueno, aparte, imagino, al menos a mí me pasa cuando de clase que, que de repente conoces emprendedores que están empezando con una energía brutal y, y, y eso ayuda, ¿no? también te da ese empujón, esa energía contagiosa del emprendedor siempre es algo positivo justo eh, ya para acabar, Emilio, ¿quién te inspira? ¿hay alguien que, que te inspire en tu día a día? ¿algún emprendedor? ¿alguien de tu familia? ¿alguien cercano? a mí mi familia me ha inspirado me ha inspirado mucho porque eh, cuando hablo de que, fíjate tú que el único motivo por el que cambiaría la frase de que emprender no es una cuestión de suerte sería por mi familia porque al final he tenido mucha suerte con la familia que he tenido eh, no porque mi familia sea eh, millonaria ni nada de eso eh, gente totalmente totalmente normal pero que, que me han dado unos eh, unos valores eh, de, de, de compromiso, de, de lealtad, de, de, de servicio, de, de amar al prójimo, eh, bueno, de humildad, de justicia incluso, eh, que me han ayudado mucho a lo largo de mi vida. Y, entonces, y eso al final es heredado, heredado totalmente. ¿no? He tenido la suerte pues, de nacer en una familia que creo que tenía una calidad humana eh, excepcional. Y, y, y eso creo que me ha servido de, que me ha servido de, de mucho. Por lo tanto, a veces el, el entorno en el, que, en el que naces y creces, pues, eh, pues sí, que tiene mucho que, sí que tiene mucho que ver. Toda la razón. Qué, qué importante y, y muchas veces qué poca importancia le damos, ¿no? Porque como nos viene dado, no te das cuenta a veces hasta que ya, ya tienes una cierta edad. Eh, Emilio, muchas gracias por compartir tanto. Ya, antes de acabar, eh, si alguien quiere comprarse un ciclomotor una moto Belka o quiere seguirte a ti, ¿por dónde, ¿por dónde puede contactar con Belka? ¿Por dónde puede contactar contigo? ¿Por dónde seguiros? Pues en Instagram Belka eh, Motor y a mí lo mejor es que me busquen en, en LinkedIn como Emilio Frojan. Eso, pues nada, todos a, a seguir a Abelca y lo que hace Emilio, que lo van a petar muchísimo. Lo he dicho, Emilio, muchas gracias por este ratito compartir tanto y también por, por poner tu granito de arena a cambiar la situación en el mundo y, y a, a que desde España podamos liderar también esta transición ¿no? a los vehículos eléctricos, que, que espero que tengamos un papel dominante y sea gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.